Hola Fiferos, bienvenidos a un capítulo más de Fifásticos TV y esta semana estuvo llena de cosas interesantes dentro del fútbol mundial en México lucharon dos equipos directamente involucrados en el descenso además se mantiene un líder inesperado en la liga mexicana en España llega un nuevo crack al Madrid Cristiano Ronaldo se siente, se siente Rocky Balboa o algo así porque se volvió loco y las ligas de Europa también se mantienen con los líderes en la punta ¡Bienvenidos! ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en México esta vez? Eh, la verdad un duelo muy interesante entre Leones Negros y Chivas, ahí en el Estadio Jalisco. Eh, jugaron muy bien los dos equipos, un partido un poco aburrido entre bostezos, pero con mucha garra y al final Chivas logra empatar este partido, lo cual lo mantiene pues no muy bien en la tabla porcentual del descenso, pero al menos no perdió que esto hubiera sido una locura, porque se hubiera ido directamente al fondo de la tabla ya que el pueblo empató. Todos los equipos que están involucrados ahí empataron, esto fue increíble, el Veracruz, el Puebla y obviamente el duelo directo entre eh, Leones Negros y Chivas fue de empate, entonces no se movió mucho en la tabla del descenso, pero arriba tampoco se movió nada ya que el Veracruz, sí, el Veracruz, el equipo del Tiburón ahí ladrando arriba, se mantiene en primer lugar de la tabla junto con el Cruz Azul que empataron los dos en el partido allá en Veracruz. Y bien, el América sigue sin pasarla nada bien. Todavía no entra chip Matosas dentro del equipo, como que se siente desequilibrado, falta de ritmo, como que los defensas también incluso han declarado que no se sienten cómodos jugando tan, tan, tan adelante porque están muy descuidados atrás. Vamos a ver qué sucede. Aún no llega ese ponche, esa magia, ese fútbol espectacular que prometió Matosas. Esperemos que llegue. Empataron 0 a 0 con el Puebla. Solamente han anotado en un partido. Anotaron 3 goles contra el León y de ahí... Papas, palomas, donas para el pastel. No hay nada para el América. Ojalá mejor este equipo. Y Cuauhtémoc Blanco se despidió en el Estadio Azteca. Esto fue muy emotivo. Yo lo recuerdo de niño. Me acuerdo esa Copa Confederaciones Mágica. Mágica donde México le ganó a Brasil. Eh, la verdad, un ídolo en México. Un gran, un gran talento. Ojalá haya muchos más como tú, como tú Cuau. Y te mandamos un abrazo de Fifásticos. Y nos vamos para España. Donde, ¿qué le pasó? ¿Qué demonios le pasó a Cristiano Ronaldo que se volvió loco allá en, en la cancha del Córdoba, en un partido durísimo para el Madrid, donde estaban empatados, donde no podían hacer locuras, y de repente, ¡pau! le mete un, un derechazo ahí a un brother. No sé qué le pasó con Irina Schrank o qué sucedió en su cabeza, pero fue definitivamente un error terrible de CR7, porque le puede costar hasta. ...pues están hablando de 12 partidos de, de, de suspensión... ...esto fue una locura, el equipo lo necesita... ...los puso en, en una situación muy, muy, muy complicada... ...y afortunadamente un penal en el último minuto... ...con Gareth Bale anotando, le da el triunfo al Madrid... ...que lo necesitaba con todo... ...eso por parte del Real Madrid... Eh, ...después el Barcelona visitó a Elche ...donde fue una, de, de verdad una fiesta, una locura... ...los jugadores se divirtieron, jugaron muy bien al fútbol... ...el Che no metió ni las manos... ...que eso fue tristísimo... ...y se llevaron seis goles, una tunda... Ahí unos goles de Neymar, Messi. Que Neymar, por cierto, está jugando súper bien. esta temporada sus números van para arriba. Se siente como se ha acoplado bien, bien con Messi. Y siento ahí por ahí que Luis Suárez, como que no ha terminado de encajar en el equipo. A ver qué sucede más adelante. Y también, también, también Atlético de Madrid ganó. Le ganó al Rayo Vallecano, a la Valleca y al equipo de, de Aquino. 3 a 1, un partido pues, muy tranquilo, más o menos, yo creo que no no lo sintió tan fuerte el Cholo. Pero los tres punteros ganan, igual eh, los mexicanos por allá ganaron. Eh, ganó el equipo de Giovanni y de Jonathan, el Villarreal ganó y también el equipo de Héctor Moreno se llevó un buen partido. Esto en España. Aquí nos vamos a FIFA, empezamos con FUT. 15 en donde este equipo de la semana lo más destacado que tuvo fue a Diego Costa este gigantote español brasileño lo, lo tiene arriba la verdad es que es un jugador buenísimo ya tuve oportunidad de probarlo hasta el review aquí en el canal es muy fuerte le pega durísimos bombazos muy buenos desde fuera del área y no lo mueves es un gran jugador también estuvo Rakitic, Rakitic del, del Barcelona también muy buen jugador muy buena pega de fuera del área un jugador bastante bueno del medio campo Santi Cazorla y Paul Pogba, este jugador de la Juventus que ya el, el técnico se volvió loco y dijo que vale más que Cristiano Ronaldo y que Messi juntos. O sea, es una locura, es un gran jugador. Y se espera que la Juve lo venda este verano para comprarse una delantera de lujo. Esto es lo más destacado dentro del equipo de la semana. Y dentro de los suplentes nos mandaron a Cirilo Saucedo, que tuvo un partidazo en contra del América para darle un penal al hermoso Peralta, que lo reconoció FIFA y por eso está en el equipo de la semana. También mención especial a nuestro fifástico... Rodrigo Ulibarri, Ulibarri si nos estás viendo te mandamos un saludo aquí desde el foro de Fifásticos TV. Él consiguió el doblete en la comunidad fifera de PlayStation. Ahí es una comunidad muy, muy, muy seguida por, por varios jugadores de FIFA. Y de muy alto nivel, él se llevó las dos ligas, tanto la de PlayStation 3 como la de PlayStation 4, en FIFA 15. Una cosa bestial. Felicidades, Ulibarri. Hay que seguir compitiendo sanamente. Y bien, las ligas en otros lados de Europa no se movieron. Sigue el Bayern Munich como, como líder ahí en Alemania. La Juve igual sigue imponiéndose en, en Italia. Que también, eh, menciona mención especial al Milan que lástimamente va a perder a El Sharawi prácticamente por toda la temporada, esperemos que le vaya muy bien. No anda bien el equipo, está ahí de media tabla para abajo, tienen que hacer algo ahí los, los Berlusconi para ponerlo arriba. En una buena noticia para los mexicanos porque viene nada más y nada menos que el Barcelona al estadio nuevo de Rayados en Monterrey. Va a ser una visita increíble donde la última vez jugaron de hecho contra los Tigres y perdió el equipo de los Tigres 3 por 0. Me acuerdo un partido América contra Barcelona con Ronaldinho, con Márquez. Eh, me acuerdo, creo que fue la despedida de sague Yo era un pequeño niño, pero vi al América derrotar al Barcelona en el Azteca en una fiesta total ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Vamos a ver cómo le va al, al Barça en esta visita el próximo verano a México. Y también hablando del país, la nueva playera de México es una belleza. Es una playera negra, esta se va a usar para la Copa América, yo creo también para la Copa de Oro. Pero de las playeras negras que han sacado para México, que están muy de moda, esta se me hace que está muy bonita, un diseño bastante bastante precioso, me encantan a mí las playas de fútbol y esta sin duda va a ser de época. Pues bien, fiferos, hemos llegado al final de este recorrido por el fútbol mundial, por el fútbol nacional en México y por el mundo del FIFA. Espero que les haya gustado esta emisión, por favor déjenme saber qué les gustaría ver en FIFA, si TV aquí abajo en un comentario. Y por favor, si les gustó este video, denle un like, por favor suscríbanse a este canal, yo soy Cerecero y recuérdenlo, pegando como CR Balboa... FIFA LA VIDA